Clan Nino, clan real venga, lo ponemos como Eso venga, lo tc que te parece Nino. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, cantera, ¿Tú estás loco? ¿A Vamos a hacer tres, al mejor de tres. Al mejor de tres, pues, para que no me asusten. Pues, Al mejor de tres. Hágale, hágale. Espérate. Déjame, más entra, más entra, déjame entrar a mi cuenta. Uf, Uf, no, no. vamos a hacerlo no. al mejor de tres. Vamos a hacer al mejor de tres. ¿Y en qué cuenta yo voy a. Diablo. Mira, me, me, me sacó me, me de la cuenta. Y estoy de la mía, chino. otra, ¡Cuenta!